está dormido no es lo mismo y dice no señor pues lo mismo está jodiendo que está jodiendo no esto de México digo ahora entonces me he dado cuenta que los mexicanos son como muy fogosos Entro en una farmacia digo hola que tendría una espirinita digo cómo una espirinita aquí en México no tenemos aquí tenemos espirinotas. alguna cosa más digo no hay que carácter tú ¿Ah, sí? ¿Una cremita para las manos? ¿Cómo una cremita para las manos? Aquí en México no tenemos... Aquí tenemos cremotas para las manotas. ¿Alguna cosa más? ¿Qué tendría? ¿Un cepillito para el pelo? ¿Cómo un cepillito para el pelo? Aquí en México no tenemos... En México tenemos cepillote para los pelotas ¿Alguna cosa más? Digo, no, gracias, guapo, los supositores los compraré cuando vuelva a España. <risa> Las primeras sonrisas con Magín, con Salud.